Ahí está, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Ah, ¡Qué asco, boludo! Un día hizo no va a ser conmigo. Acá. ¿Eh? ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Lo hacía con el. Uy, uy, <risa> uy, que te tira el micrófono en la mierda. Esa Lo perfecta? hacía con el culo. <risa> tipo, tiene culo rechivado. Uf. Pero tenés que tener un buen fin de la igual, eh. Tipo, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, abre cierra. Y era súper rápido el culo. <risa> Alto ojo, era un parpadeo. Oh, 10 balas. Combinar. Eh, ¿verdad, ¿verdad? Amigo, me ocupa todo el espacio esta mierda. Amigo ese rifle parece la escoba de mi abuela que era gigante. La <risa> <risa> puta madre, voy a combinar esta mierda. Que me tiene podrido, bludo. Combinar, ahí está, tiro en el perro. Ahí está. Ahora me puedo guardar estos balines. Y ese pescado que está. lo voy a dejar hasta el final. ¿Lo dejamos hasta el final? Yo creo que el pescado... Podemos dejarlo hasta el, el final. Canal, el, el canal se va a llamar Pescado. El Pescado el Game. Pescado, no, pescado no game. lo voy a dejar ahí, te juro, voy a dejarlo hasta, hasta el fin del juego. Bueno, a ver, vamos a... Creo que ahora ha venido un jefe. Creo que ahora ha venido un jefe y me, me salió la, la idea... Eh, matarlo con el... el... Lanzadores. sí De una. Vender. La vendo allí. No, voy a vender. No, no sé si venderlo, quiero de guardar. ¿Es gente que se guarda los pedos? No. No, yo tampoco. O sea, intento. A ver. Sí, hay situaciones. No, hay... Sí. Situaciones. ¿cómo giro esta mierda? ¿Cómo agarro esta mierda? Ah. Bueno, Uy, yo, toco bueno, voy a tocar el ornés. yo estaba en la colimba, pibe. <risa> bueno, <risa> le doy un wow, huevo sí, a pues. un wow, Ashley. Si, dale un huevo a Ashley, así no. Leon, tengo hambre! Boludo, se me trabó. No hay forma de sacar esta mierda. La puta madre, que control del harto, boludo. Mm. ¿Quién programó esto? Nice. Ah, ah <risa> Bueno, esto sí. se lo di a Ashley para que se lo coma. Ah, no. Amigo, tengo un montón de cosas mal. Tengo que vender algo. Combinar. No, no puedo. Quería combinar la bala de escopeta con la de pistola, boludo. Es un, es un desastre en mi inventario. Es que tengo re poco espacio, boludo. Quiero comprarla. Esto. No, la, la... este pelotudo no vende un maletón. ¡Dinero insuficiente! El dólar a 50. Me arre. <risa> no, chicos, este aumentó, este aumentó, no se le puede vender así. You, <risa> Cuando vas a comprar y el dólar sube. ¿Cómo ¿Tienes no? el suficiente? Bueno, mira. Pregúntale al pelotudo este si acepta la tarjeta día. <risa> la che, loco, acepta Sí, sí, vení, vení. Acepto su dueta. Ah, no, nada, que ver, no tengo que venir por acá. ¿Qué estoy flashando, boludo? Ah, no, sí, sí, tengo que venir Yo creo que no es tan difícil. O Somos sea, de puta, no se cagan de frío <tose> <tose> Tengo frío Tengo frío No, me rompa el huevo. Estoy haciendo todo lo posible para que llegue a tu casa Subirse Oh, esa es la una paja boludo Parece que cada pelotudo acá Mira Hola Mira, mira cómo hace <tose> Ashley <tose> Vamos a la A la izquierda, Rodri. Uy, se que lo mato. Chao ¿Qué, boludo? La manivela del tren. ¡Chuchu! Me re boluda. ¡Chuchu! ¡Es que bueno! ¡Por la carne! Los gritos, boludo. Son re. Ahora vos. No, no. La mataba igual la mina. Ay, ay, ay, ojo de puta. A vos. <risa> Creo que me voy a echar. ¡Casi ¡Uh! uh, le vuelan en la tráquea! o uh, uh, uh, Cuando yo la vi. Oh, ya fue. Cá, ¡Cállate! <risa> sí. Por Dios, boludo. ¡Viva, Perón! Uf, ¡Qué buen viaje! ¡Lo <risa> <Yo risa> bajaban que, re. La verdad <risa> que, yo que yo que. Yo que cuando fui pibe mis viejos no me pudieron pagar el viaje egresado, loco. Ahora que lo veo. ¡Oh! Uh, <risa> pará, ¿puedes contar la historia? <risa> de, ya sabes, de coso del boliche Creo que la sabes mejor que yo ¿De qué boliche está estás? Acercame hacia la anécdota <ríe> No me estoy acordando Boludo, que el viaje egresado Yo no fui a viaje egresado, gente Yo pero... tampoco igual, eh Pero bueno, pero a vos te lo contaron mejor ¿La de quién? Bueno, pues, <ríe> pues sí Hay un chabón ¿no? que fue a Vino que viajé egresado a los boliches ¿no? Y hay un chabón que... Que creo que si llega a escuchar esto me va a caer a piña No, no, no damos nombres. Acá hablamos con ellos. Este claro, se, eh. bueno. Pero no, me va a caer a Bueno, no me importa nada. Pará, Uy, no, ¡No, no, Ay, Ay, no. Ashley, no. No, Ashley, ah. no! ¡Uy! Chau, ¡Ashley, no! ¡Ashley, pelota! ¡Ah! ¡No! ¡Chao Ashley! ¡Chao Ashley! ¡Ashley, salí de ahí, por favor, que vas a explotar. ¡Ashley, salí de ahí, pendeja! ¡Let's go! Uh, ¡Boludo, bajó Ashley! Digo, ahora sube Ashley y subió este. ¡Soy el viejo. el viejo! ¡Hola, me transformé! ¿Qué onda, bebeta? No, Ashley. ¡No, hija de puta! No, no sirve hay... para nada, Ashley. ¡La puta madre! Perdón, eh, eh conta, conta. Yo te, yo te aguanto. <ríe> ¿Qué se pasó, en el te resulta... Sí, viste, boludo. Me dijo Willy Wonka, boludo. Me subió a decir, ¿no, boludo. Parece sin ¿no? igual. Voy, voy a subir una foto. Subí una foto y la supongo, por favor. No, que. <ríe> nada, que hay un compañero nuestro que. Nada, una vez fue a un viaje egresado. bueno que fue a viaje de egresados, era de mi curso Yo no fui porque era muy caro y aparte no me gustaba viaje de egresados porque ¡Mi curso era una mierda! Y... y... Uy, se lo volé en la cara, boludo Y nada, y resulta que el chabón decía, no, a mí la comida no me caía... No, era un chabón que la, que la comida le caía mal, básicamente, ¿no? <risa> la patada en el culo Bueno, y el chabón dijo, no, no me va a caer mal la comida Fueron a McDonald's y después fueron a la boliche Y el chabón parece que le cayó mal la comida en medio de boliche y dijo, no, me quiero ir, me quiero ir, ¿no? Y bueno, y o sea, se fueron básicamente de boliche por él. Y el chabón creo que fue a un montón de lugares para ir a buscar un baño. Y no llegó, no encontró. <risa> tipo, no lo dejaban pasar por algún motivo. No tengo idea. Uy, la puta madre. salí de ahí, Ay. Y. Y nada, y resulta que volvieron a... No sé cómo fue. No sé qué pasó. Me contaron que al día siguiente, que tipo a la mañana, eh, volvieron al hotel, ¿no? ¿Y? Y nada, encontraron un calzoncillo repleto no, de mierda. No. Y mierda fresca, ¿entendés? Tipo, repleto de caca. Oh, qué y... bueno, Te juro, boludo. Oye, para y son el tipo los perros cuando rompen una remena. <risa> Amigo, uh, qué asco. Y nada, bueno. y dicen que el chabón. Es, bueno, el chabón se cagó encima y se hizo el pelotudo. Y nada. Tipo, qué asco, ¿no? Sí, pero. Nunca te cagaste no, encima. No, pero yo. No, a ver, yo puedo llegar a. A ponerme más impaciente si tengo que mear. Pero yo creo que cagar no es uh, bueno. Me hace, encima es horrible. Sí. Cagarse la, la, la bancas, apretar los cachetes. No, vas así, o sea. <risa> Viajo un bondi así, derechito. <risa> no no me venir. doblo porque me doblo y me, me cago arriba del <risa> tapizado. Del, del, del, del, pero. Pero si te estás cagando, yo creo que puedes encontrar lugares para ir. A mí lugar donde no hay ni estación de servicio. No hay lugares de... en donde. No, yo no puedo cagar en ningún lugar que no sea mi casa. No, pero... ese es el. Ese a menos es el... que joder. esté en. No sé. Un hotel. Uh, me acuerdo cuando fui al hotel, cuando hicimos la hora, eh, que se canceló. <risa> <risa> <risa> Amigo, qué bueno que está ese hotel. Pero qué bueno que estaba ese hotel. Te juro. Era, aparte, era re como. Uy, tiraba la escopeta a la mierda. Boludo, quiero. Quiero. Ponerme esto, esta mierda, no puedo. ¡La puta madre! Ahí está. No puedo, no, no me puedo poner... Bueno, ya fue. el ano ¿Qué estaba contando? Ah, el Ela. hotel, boludo. No, estaba re bueno. <risa> <risa> no, bueno chico, la verdad que... <risa> que si vos recomendabas vayan a ese hotel, la venció el orto con ese bidet. No, estaba re bueno. Aparte tenía esos baños que... Esos... ¿Duchas? Eh, esas duchas que las podés Pero agarrar. La y todo eso. Nunca entiendo cuál es cuál. Es a meter 5 estrellas, boludo. Era épico, mal. Che, hiciste caca en la bañera. Ay, qué asco, boludo. No sé qué gente que hace caca en la bañera, boludo. Bueno, y talo. el pobre el canillón, Che, voy a vender a la mierda el rifle, boludo. Vende a Ashley, boludo. <risa> boludo. Metí en los huevos del plato y la pasa gritando. <risa> es una mierda el rifle. El rifle es una mierda. No, ¿sabes? pero ponle que estás en un lugar donde no tenés donde cagar. Eh. Y Yo, no. tipo, árbol que veo, árbol que cago. Y sí, la, es el último recurso ese. Pero ahora, si te, si te, la podés bancar, sí, pero si te duele si la vos panza. Caras, tipo, bajar Ay, porque hay, viste que hay veces que te duele mucho la La puta madre, no puedo ah. hablar y comprar algo. No, tengo que, tengo que mover todo, boludo. No, viste que hay veces que Volver das... a empezar. No, no esas canciones. No, no, no, no, no. Que no termina el juego, Resident <tose> Evil 4. Dámalo <tose> <tose> a tu Quedamos. Canción. Mucho por jugar y yo tengo inflado flaudo, lo Volver a empezar. <risa> otra capa. <risa> Volver a empezar. Ay, la puta madre. Ya, me como el Ey, huevo. Y el bandoneón de Ugardo. <risa> a ver, el huevo no me lo comí. La... Ah, entro... Creo que me lo puedo. Entro... Entra, entra, entra. Perfecto, perfecto, perfecto. Entra el rocket. Con paciencia y con saliva, bien. el elefante se garchó a la hormiga. Eso fue es una reflexión. Sí, claro, Listo, perfecto. Me compré el lazo cohetes. Ahí está. Ahora voy y lo cago a tiros. Voy y de un, de un roquetazo le gano. Literalmente. Te juro. Ahora le llevo a cerrar. Él le llega a cerrar y mandale a Ashley de y... ganar, boludo. <risa> Llama al viejo. Esta parte ¿no? era épica, me acuerdo, boludo. ¿Por qué cuando le gano al viejo? Me acá es, sí. Te juro. Que hasta acá, pero <risa> el Ashley, <risa> Ni un pedo, me la mierda Y se escondía atrás de un palo no se, usted, atrás. se escondía atrás de un árbol que era re chiquitito, así re estúpida nadie, nadie me verá. nadie me I'm no sure Because Paul McCartney Is my angel Just an angel. Uh, Esta parte era épica uh mira llegó Jesús Se parece a alguien, pero no sé a quién ah, oh, Me duele <risa> no tenía. Uh, mira esto. No te vas a una mierda, claro. te vas una mierda. Esto queda entre vos y yo. Ahora bajate los pantalones. Uy, <risa> de pedo, toqué todos los controles posibles, <risa> boludo. No. ¡No! Para mi lancha, loco. A mí se pisa. ¿Qué es esto? <risa> oh. Eso fue épico. Estoy esa tiradita, mentira ¡Ah! Entonces, Se rompió la cabeza, eh. Entonces sí te... ¡No! Este es difícil porque está por el techo. No, es fácil este. hago como le gano? Mirá. A ver. Dos segundos. Listo. Ah, no le gané, la puta madre. No, es una parte. Oh, lo maté. No, no lo no. maté una mierda. Uy, oh, boludo, no. Uh, pará, pará viejo. Te voy a cagar, tiro. Ah, ah, ¿dónde está? ¿dónde está? Ay. Hola. ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Ay, viejo puto! ¡Ah, ah, ah, ah. dónde está? ¿Dónde está? Me... me... me... me... me... Uy, apareció. Uy, apareció. <risa> <risa> Hola. Hola. ¡Viejo puto, morita, Ahí tenés. No salí. ¡Qué pelotudo! ¿Tenés el último disco de los Beatles, nene? <risa> oh uh, ¿viste esos viejos, boludo, que, que dicen, no, vos no conocés Pink Floyd? No, no yo música"? cuando tu edad, la música que escuchaba, nene. No, qué viejo puto. Eh, boludo, me bajó toda la vida. Yo, porque, yo escuchaba, escuchame. Yo este y me compré, ya me como, ¿no? <risa> yo laburé y laburé y me compré ese taxi. Miráme <risa> Mirá a mí, hombre. ¡Ahí tenés! Soy un exitoso, padre. Boludo, no lo puedo matar, es un... Soretti colgando del techo, boludo. ¡Agacharse! Uy, toqué todo. Y, y no sé cuál era, boludo. Pones 8, 9, no sé. Boludo, no, eh, man, es inculeable. Es como posta. un hemorroide colgando el chavo, boludo. Es un che, dolor de huevos colgando. Porque... Un huevo. <risa> no, no tomas vida. Eh, boludo, es molestísimo. Es molestísimo, boludo. Es un hijo de puta. Ahí está. ¡Come! ¡Come! Yo creo que. Ya está. <risa> ¡No! <risa> uh, loco, el ojo de madera, la puta madre, va de vidrio Fue como Quiero salir de esta fosa ¿Por qué o sea por qué se fue, vino por la cabeza en robarle eso? ¿no? O sea, todo por un ojo O sea, este pelotudo que vino por el ojo o por la hija del presidente Has cogido Has, cogido ojo de... <risa> ¿Has un ojo de cristal <risa> <risa> Ay, Me quedé con re poca vida bro. La puta madre bueno, muchachos, ese fue otro exitoso episodio. Nacho, reflexión. Gente, muchas gracias. Y les voy a dejar una...